Hola a todos, hola cefe, ya estás por aquí eh, Bueno, como este vídeo se puede ver en directo, también se puede ver en diferido Pues vamos a comenzar un día más en este fold de las 5, espero que se me escuche bien Vamos a comenzar. que no me estaba con el Zamora Rider, sola. Eh, hoy vamos a intentar hacerlo en horizontal. Vamos a ver qué tal queda la historia, porque luego si podemos subir el vídeo a redes, pues queda mucho mejor en horizontal. Y hoy, en este fol de las 5. Ay, me ha entrado mal el agua. Tenemos con nosotros a Cefe Torres, un folclorista de Salamanca, de esa tierra maravillosa que tenemos cerquita de Zamora, que muchas veces nos empeñamos en en verla como si fueran vecinos eh, alejados de nosotros y estamos mucho más cerca de lo que de lo que parece así que vamos a invitar a, a Cefe con nosotros a compartir este ratito que nos cuente qué es de su vida bienvenida y a ver qué nos que tiene maravillosas cosas que contarnos sobre todo vaya pelo, sí sobre todo muy buenos proyectos que se están haciendo en estos días así que hola Cefe muy buenas cómo estamos Aquí estamos, un día más. Pensaba hacerlo fuera, no sé en Salamanca cómo está la cosa, yo pensaba hacerlo fuera, pero sí. resulta que se ha puesto a llover. No, aquí no, aquí todavía está un día bueno, pero con haber tanta luz, pues me impedía verte bien y yo quería verte. Entonces... <risa> pero bueno, ya tenía ganas, ganas de hablar con, contigo y con vosotros, que estáis por allí. Madre. Y, y bueno, que, que aquí estamos, co confinados, pero no desafinados. ¿Cómo bueno, nos ha crecido el pelo, eh. Ya ves, se va una cola de los peluqueros cuando volvamos. Vamos, yo tengo más peluca que yo que sé. Bueno, oye, tengo un amigo que dice, ¿no te cortes nunca el pelo? Y digo, pues ahora tienes que estar más contento que la claro, leche. Claro, Pero bueno, oye, esto nos está enseñando a que ser coquetos está bien, pero, pero el interior de nosotros está mejor, así que si estamos sí. despeinados, ¿qué más da? No, es que a sí, hay que estar bien de cualquier forma, es lo que toca ahora. Y habrá que aguantarse. Y si no nos rapamos en casa, que la pelada buena o mala, a los ocho días iguala. Sí, sí, eso es lo bueno, que podemos podemos intentar estar en casa y probar a, a cortarnos el pelo. Pero bueno, para los que no conozcáis, Cefe es, es de Salamanca, reside allí y, y lleva muchas propuestas e iniciativas sobre el folclore de, de Salamanca, sobre la cultura tradicional. De hecho, ahora yo, yo tengo un poco de vicio a verte los vídeos que subes a YouTube, de cosas tan sencillas como jugar con una pelota, como siempre se ha hecho, y que ahora parece que no. Así que cuéntanos un poco qué, qué es de ti, para todos estos que nos vean en el canal y, y no te conozcan, mejor de tu viva voz que no de, de cualquier otro que podamos presentarte. Bueno, pues tú lo has dicho bastante bien, soy de Salamanca y he sido en Salamanca y vivo prácticamente de las costumbres, de la cultura tradicional de Salamanca, sobre todo. ¿no? Y lo que tú comentas, la iniciativa de los, de los juegos, algo tan sencillo, algo tan sencillo, pero que desgraciadamente se ha perdido, prácticamente. Porque vivimos, como todos sabéis, una sociedad mucho más individualista, en la que todo el mundo tiene en su casa su Play, su ordenador, su, y todas las aplicaciones y plataformas que quiera, con lo cual lo de jugar en compañía, jugar en la calle, como que se ha perdido. Una cosa tan importante como era crear pandilla y crear unas normas, y, y como un ejemplo claro de democracia y de sociedad. Por eso está muy bien que que en este momento tan crítico que tenemos, pues como no nos queda más remedio quedarnos en casa, pues que retomemos esas cosas con las que nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, jugaban, disfrutaban y aprendían, porque además se aprendía muchísimo. Y eso es lo que yo hago durante todo el año, me preguntaba por un poco lo que hacía en los colegios, en institutos de Salamanca, ¿no? A través de la Fundación Ciudad de Cultura y Saberes, pues ahí nos llevamos el programa de folclore en la escuela y esa es mi obligación, transmitir, hacerle llegar a los niños y no tan niños ya pues un poco lo que son nuestras costumbres, nuestras raíces y nuestra identidad, que es de lo que se habla en definitiva. Y es que, bueno, eh, una de las cosas que me parecen súper, súper interesantes del trabajo que hacéis allí, como tú bien dices, es que lo lleváis a los colegios. Y es que eh, parece que el folclore, o sea, al fin y al cabo, yo creo que tú lo sigues explicando a los niños y los niños siguen disfrutando de ello, eh, pues como, si, como, como algo totalmente natural. Muchísimo. Eh, fíjate que es algo... ...que de entrada, sin tener ningún sin previo aviso... ...como que hay una negativa, una negación... ...el folclor es que los niños es que tal y cual... ...y no es cierto, somos los adultos los que decidimos... ...qué o no tienen que hacer nuestros niños... ...y somos los que ponemos el parapeto, la verdad ...para que no lo hagan, como que no les va a gustar... ...y es mentira, total y absoluta... ...a los niños les encanta, disfrutan muchísimo haciéndolo... ...además son como... Pues ...el tópico de que son como esponjas... ...es verdad, lo cogen todo de una forma tremenda... Además, bueno, yo ahora que estoy con el juego este de, por el lunes de aguas, que está dando la vuelta, yo que sé, lo de las panaderas, pues a los niños les encanta lo de los ritmos, y lo cogen y me mandan vídeos, ¿no? Vea la cantidad de vídeos que me están mandando de los niños haciéndolo en casa con los papás y con las mamás, y es estupendo. Claro, a mí me parece a veces, me hace mucha gracia, voy a poner un símil, cuando cuando tú vas por la carretera y te encuentras a alguien, un conductor que lleva la L puesta en el coche, ¿no? Y dices, ¡buah, otro novel! Al final todos hemos sido noveles, ¿no? Entonces, en, el, en esto de la cultura tradicional a veces lo asociamos a... Es que es algo de viejos, pero, coño, los viejos también fueron niños. Es decir, en el desarrollo vital a nosotros nos llegó porque lo vimos de la gente mayor, pero fueron niños. Entonces, al fin y al cabo, sigue habiendo niños. Entonces, esos, esos niños pueden seguir haciendo eh, siendo parte ¿no? de, de ese inicio de la cultura tradicional mediante los juegos, mediante las canciones, mediante muchas muchas distintas cosas. Mire, que todo es cíclico. Aquí nada nada está inventado. Todo se está reinventando. Y todos los mismos que aparecen ahora mismo tienen como fundamento con como base todo lo que se hacía en el pasado. Es decir, que nadie ha empezado a hacer reggaetón partiendo de la nada. En el... <risa> todo el mundo tiene que recurrir a la base que ya existía, a las dos piedras o a las pieles de animales con unos bastidores de, de, de árboles. Eh, vamos a ver, eh, yo lo además que hay que ser como un poco agradecidos, un poco agradecidos con el entorno y con el, con el pasado. Y porque es verdad, y es otro tópico, que cuando siempre decimos que no sabemos a dónde vamos, si no sabemos de dónde venimos, es que es verdad. Es decir, eh, aquí todo lo hemos mamado, cultura tradicional, de una forma o de otra. Que ahora se haga menos, bueno, ¿sabes qué pasa? Que esto es una moda. Y llega el momento en que sea moda y se convierta no en folclore de tradición, sino en vintage. Y entonces todo el mundo aprenderá juegos tradicionales y cantará. Ya está pasando un poco. Sí, bueno, al final es que también se entiende, eh, o sea, hablamos de folclore de cultura tradicional como si fuera un elemento distinto o, o fuera, ¿no? Un pues yo creo que si se hace un tipo de cultura, otro, ¿no? Pero al final, eh, folk, folclore viene de saber del pueblo. Es decir, aunque sean manifestaciones modernas, el hecho de juntarse de una determinada manera o de hacer determinadas, es parte del folclore. No tiene por qué ser con la gaita, por ejemplo. Se puede hacer folklore con la guitarra eléctrica. Ni ponerte un manteo o un chaleco, puedes bailar con vaqueros perfectamente. Creo que ahí está la magia, ¿no? En, en saber conjugar o el, el saber entablar un lenguaje perfecto entre pasado y presente. Y además que sirva de puente para el futuro, me parece fundamental. Creo que el diálogo es necesario y lo que no podemos nunca es convertir al folclore en un fósil. Tiene que estar en constante evolución, o sea que es lo que te quiero decir. Y renunciar al pasado en favor de un presente que tampoco sabemos cómo se nos va a presentar y ya no va a parar porque es verdad que las modas que llegan, ahora de repente que surgen, se van acabando. Sin embargo, esto nuestro vuelve a renacer, vuelve a resurgir y todo recurre en momentos determinados a ello. Sí, sí, no, es súper interesante. Y decías que también, o sea, eh, conocer el pasado, o sea, en el presente no podemos renunciar al pasado, yo creo que por otro lado también, quizás de, de esas personas que sean más más conservadoras, no conservadoras, porque el hecho de conservar el folclore yo creo que también es ponerlo en valor a día de hoy. Eh, tampoco hace falta, digamos, dejar el pasado tal y como estaba, se puede trabajar sobre él para hacerlo actual. Mira, yo cuando, y además es que eso es la adaptación precisamente, es el diálogo a que me refiero. Yo cuando eh, alguien dice, pues ese paso se lo ha inventado fulanito. Yo me he inventado muchos pasos. Sí, y ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que los pasos ya nacieron en un momento determinado y ahí se acabaron los pasos ya. O aparición de la nada. ¿Quién se los inventaría? ¿Y al <risa> claro. Hago 10 años, ¿alguien más introduciría otros pasos? Yo creo que hay que respetar los ritmos, las formas, pero que aquí todo está por hacer. Lo que te decía de que no podemos permitir que sea un fósil, sino que tiene que estar en constante evolución y la gente que nos dedicamos a estos somos los encargados de, de llevarlo lo mejor posible pero que evolucione. Mm -hmm. Claro, yo, o sea, lo que tú dices, efectivamente, por ejemplo, las danzas de paloteo a veces son, son señas de, de cómo la tradición y lo actual pueden estar. Por ejemplo, yo veo algunos, o sea, recuerdo algunos escritos en los que eh, al maestro de la danza se le exigía que cada año presentara la función una danza, un paloteo nuevo, un lazo nuevo. Entonces, bueno, al fin y al cabo, en eh, que el folclore es en tanto en cuanto representa la identidad de las personas que lo están haciendo y que lo están disfrutando en ese pueblo en el momento de la procesión, etcétera, etcétera. No solo por el hecho de que sea, vaya a bailar siempre el paloteo igual o que haya un lazo nuevo. Entonces yo creo que eso es súper es interesante. Lo que yo creo, aprovechando esto que, que sacas tú y que hemos comentado más veces, muchas veces lo que falta es honestidad. Oye, somos un grupo, hemos hecho este baile, nos ha gustado adaptarlo así, no hace falta contar que es que lo recopilamos no sé dónde de esta manera, porque no? Porque te lo has inventado. Pues, pues dilo honestamente. Pues mira, esta es mi forma de interpretar esto. Bueno, a mí me hace mucha gracia lo que comentas. Me hace mucha gracia porque hay gente que no se ha movido el sillón, entre comillas, ¿no? Nunca ahora de repente, que a vez sacan un disco y dicen, este lo hemos recopilado de la tía Petronilla de Miranda, este lo hemos recopilado de tal, y luego resulta que aparece yo en mi caso, encuentro en mi casa buscando y buscando disco completo calcado de otro grupo que ya existía hace tiempo, desaparece, deja unas grabaciones, alguien la recupera y lo utiliza malamente, diciendo que la ha recogido. Si no pasa nada, que tú recojas temas que ya existen, lo que tú hagas de decir, honestidad ante todo. Eh, si el folclore afortunadamente no le pertenece a nadie. Entonces, bueno, que ha habido gente que lo ha recuperado, genial, que ha habido gente que lo ha escuchado y muy bien. Y que ha habido gente que lo ha escuchado por Spotify, pues qué guay, qué bien, que la técnica también nos permita enlazar con lo que te decía yo del pasado, ¿no? Sí, sí, sí, eso es, yo creo que es un toque de atención que hace falta darle a la gente que, que puede estar en primera línea, que en un momento dado, pues no no lo cuenta todo. Y que yo creo que además, eh, en un disco, en un directo, mencionar las fuentes o hablar de distintos nombres, que no eres tú mismo o tal, yo creo que es, o sea, para mí es muy enriquecedor llegar a un concierto y decir, pues mirad, esto escuché, yo me acuerdo había, había un grupo en Zamora, eh, Cepa y Sarmientos, me acuerdo, que además era tuvo mucho éxito. Y, y Manolo sabía siempre lo decía en sus directos, oye, que yo de esto no he recogido nada, que se lo he escuchado a este recopilador o a este otro, me ha gustado y eso he es mi adaptación. Y siempre me pareció una visión súper honesta y que no desmerecía nada su, su espectáculo. Bueno, no, es que además creo que es fundamental, es decir, eso no lo convierte en mejor o peor. A veces quien dice que ha recogido algo, lo que está haciendo es una mala transmisión de lo que sí hizo bien otro grupo, entonces es mucho más honesto siguiendo las pautas de tal o escuchando a tal persona o escuchando a los 40 principales, pues eh, me ha gustado y lo ha adaptado y he hecho unos arreglos que está permitido, que es lícito, y esto es lo que me ha salido. Y está muy bien. Aparte que el folclore también yo creo que hay que hacer una revisión constante. Eh, yo no creo, no me creo nada a los defensores del folclore en que lo que todo dan por lo ha ido y cuando le dicen algo y dices, es que es tradicional. Me cago en lo tradicional. En lo tradicional había <risa> cosas pues, buenas y cosas malas. Tenemos la capacidad maravillosa de poder transformarlo. Y todo lo que el folklore hizo negativo, que ya sabemos que fueron muchas cosas, transformarlo y convertirlo en algo positivo. sí que Además, con a día de hoy, con los medios que hay en los que yo puedo coger una canción, eh, grabarla, recopilarla, guardarla, archivarla, ponerla en una biblioteca, luego no hace falta de, cantar determinadas estrofas o determinadas eh, o sea, cuestiones. Esta, esta reflexión no es mía. ¿no? Es decir, ahí, pudiendo recopilarlo, pudiendo tener el archivo ahí, luego a la hora de usarlo podemos desterrar ciertas cosas que o están fuera de contexto, o, o que simplemente no, no gustan sin perder, lógicamente, su archivo y su historia. Hombre, claro, y además lo gusta el, el, el enriquecer las propuestas, es decir, eh, tú a la hora de hacer las fiestas de tu pueblo en la plaza la puedes adornar, poner banderines de lado a lado o poner guirlandas de los portales, eh, y eso no le da mayor ni menor eh, realidad a la fiesta del pueblo. Estás adornándola de una forma determinada. Es decir, cuando algo... Esto es como las materias primas, las materias primas era en principio era algo que surgía, era inamovible, pero con el tiempo aprendimos que también las materias primas, eh, que eran bienes los productos brutos tales como se están de la naturaleza, también permiten una transformación. Y que tenemos que permitir esta transformación y colaborar para que se transforme de una forma lógica, coherente y sobre todo digna. Sí, sí, sí, eso yo creo que, que está muy bien y que sobre todo… Eh... Esas fuentes ya no solo, o sea, yo creo que también otro toque de atención, ¿no? A esas nuevas propuestas, no es solo escuchar la fuente original, sino conocer si, si el, el porqué de esa fuente, es decir, si la canción se tocaba en no sé qué pueblo. Muy bien, yo llego y escucho el disco de la canción, pero estaría muy bien que si la fiesta donde se generó esa canción o el para o el porqué tenía esa canción se siga haciendo me coja y el día de la fiesta me vaya a ese pueblo y conozca cómo se vive esa fiesta. Muchas veces yo creo que el tema de ir a las fuentes solo se va a los archivos, y, y joder, eh, para mí una canción o algo tiene valor cuando se pone de relevancia en el contexto en el que en el que se generó o en el que sigue teniendo, eh, digamos, representa algo para la gente de ese pueblo. Entonces, yo creo que es muy importante no solo ir a los archivos a conocer las canciones, sino irte al pueblo al día de la fiesta a ver cómo hacen la fiesta y sí, mira, lo de los archivos es importante, en muchos casos súper importante, lo más importante, porque es lo único que nos queda. Cuando solo te queda el archivo, tienes que tirar ello y tienes que reinventar otra vez y a partir de lo que tienes intentar pensar cómo fue aquello. Eso, por un lado, cuando está la fuente, evidentemente hay que ir a la fuente, sobre todo para comprobar, como comprobación de lo que yo he sacado del archivo al árbol y lo compruebo. Y otra cosa muy importante es que la gente ya sienta cátedra cuando dice, he recogido esto de fulanito menganita, cuidadito, que no todo lo que te transmitían era así, que había mucha gente que también creaba e inventaba. Yo en el mismo pueblo he cogido en un mismo tema dos ritmos totalmente diferentes. Los dos identificaban su veracidad. Decían no, no, es que es así, pues fulanita. No, no. Esa que sabe. Esa no ha la vida. Esa no ha la vida. Son cosas que yo he escuchado más de una vez, pero en un caso concreto de un pueblo me pasó con dos vecinas. Con dos vecinas. una de O sea, que lo de la fidelidad cuidadito, porque había gente que lo escuchaba y lo iba transformando. Es como como el, el teléfono está charrado ese, ¿no? Que sí. va a ir, un bajito al de al lado y va corriendo, esto es la evolución, ¿no? del paso del tiempo, va pasando de uno a otro y cuando llega, vuelve a llegar a la persona que ha, que ha iniciado el mensaje, no tiene nada que ver. También pasa eso cuando se cogen las cosas. Y a veces no tiene nada que ver eh, de quién lo coge. Y había gente que se dedicaba a eso y gente que lo he dicho antes, que lo escuchaba y lo transmitía como le llegaba. Y a veces, pues había un fallo grandísimo en eso también. Sí, sí, sí, es eso, y ya te digo, no, no solo centrarse en las canciones, ya te digo, ahora mismo en el panorama folk, hay mucha gente que está haciendo trabajos eh, musicalmente maravillosos, el otro día, por ejemplo, haciendo zapping, como se puede decir, por, por Spotify, encontraba un grupo italiano que, que versionaba el buey de, de Cañizal, de la danza de paloteo, eh, recogió, o sea, la, la parte recogida con flauta y tal, eh, y digo, Jolines, qué guay la canción, musicalmente está muy bien, pero supongo que esta gente a día de hoy, en Cañizal, se sigue haciendo la fiesta con el paloteo el 3 y 4 de mayo, Nunca y la canción está muy... Claro, la está muy bien, pero no conocen nada de dónde se ha aplicado a esa canción. Entonces, para mí, no deja de ser más que unas notas que están bien puestas y una propuesta muy bien hilada, pero que etnográficamente tienen muy poco valor porque realmente no han ido a conocer la fiesta del pueblo, que eso no importa. La canción da lo mismo, lo que importa es el contexto de se genera. Y sobre todo, vamos a ver, si luego está lo que hablábamos antes, si son capaces... De decir el origen, dónde procede... ...no hemos tenido posibilidad, pero esto se está haciendo... ...todavía en tal sitio de la provincia de Zamora... ...pues está genial, vamos... ...otra cosa es que se lo auto... ...que hay mucha gente que va recogiendo... ...y ya es mío, y es mío... ...yo el sentido de la propiedad del folclore... ...nunca lo he entendido... ...yo puedo decir, yo he compuesto, claro, a partir... ...de algo que ya existía... ...pero ese sentido de la propiedad de canciones y bailes... ...o sea que haya gente que recoja bailes y tonadas... ...que han existido toda la vida... Y las declara autores como que son suyas. Eso está pasando. O sea, sí, sí está pasando y además, ya no solo porque el, el, el saber sea, ese saber, sea universal o, o sea, no, anónimo, porque hay veces estar recopilando. Sí, a mí también me parece una falta de respeto al que en un momento dado, eh, para que eso hubiera llegado hasta ahí, alguien abrió las puertas de su casa de forma altruista, al recopilador le invitó a comer y lo cogió en su casa y se lo contó todo. Entonces ya solo por, por deferencia a esa persona que dedicó ese tiempo... O sea, me parece increíble. No, pero luego el, hay gente que sí lo hace. Hay gente muy respetuosa con los informantes. Muy, muy respetuosa. Yo, por ejemplo, siempre que tenía... Yo a los míos respondía a un altar, a todos. Te estoy hablando de las, de las máximas de Peña Pardo, de tía María, te estoy hablando del tío Frejón, te estoy hablando de la Petronila de... de tal, te estoy hablando de la gente por las arribes que nos enseñado canciones y, sobre todo, la acogida. Porque cada vez que íbamos a sus casas era una fiesta para ellos. Hacían café, que no era una cosa muy normal. Porque ellos hacían cuando estaban en casa hacían la chicoria y cuando tú ellos hacían café, era darte la bienvenida, ¿no? Y le encantaba, eso que estamos diciendo, importantísimo, que valoraras cosas que ellos tenían como un modo algo cotidiano en su vida, ¿eh? que tú llegaras y dieras ese valor tan grande, para ellos ese reconocimiento es importante. Y hay que hacerlo, incluso después de muertos. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto, porque en la memoria de esas personas está todo lo que significan esas personas y todo lo que significan los repertorios que contaron. O sea, sí, sí, por supuesto que, que puede faltar ese ese aspecto. Pero bueno, se sigue haciendo folclore a día de hoy y vosotros estáis allí en Salamanca teniendo iniciativas, ya no solo por los repertorios o por los bailes, sino por generar los los ecosistemas donde donde se genere ese entorno social. De hecho, mañana tenéis uno, ¿no? Y mañana tenemos uno que dura todo el día, una, buena, una iniciativa estupenda por parte del ayuntamiento, pues que algo había que hacer. Yo creo que en este momento eh, hablar de política o de ideología me parece tremendo. Creo que hay que poner esfuerzos contra esto y que mmm, hay que darle a César lo que es el César. Y en este caso el ayuntamiento tiene una iniciativa estupenda. La lleva teniendo ya varios días, se va a, mm, so, se, bueno, sucediendo varios vídeos relacionados con este tema, pero mañana, que la Salamanca tenemos una fiesta importante. La fiesta para mí más tradicional y más importante que es el Lunes de Aguas, que desde aquí vuelvo a decir ya no sé cuántas veces que hay que hacer una fiesta popular salmantina y que hay, tiene que ser considerada como día de fiesta, que hasta ahora no lo es, es mediodía, pero una fiesta con esa relevancia que se sigue celebrando desde el siglo XVI, pues hay que tenerlo en cuenta. Y la iniciativa pues eh, lleva a cabo un montón de actos que empiezan desde por la mañana y hasta por la noche. Y ahí hay eso, hay hay pasacalles, hay teatro, hay juegos infantiles, hay conciertos. Tenemos un programa muy variado ¿eh? y que hay que eso a quien lo ha llevado a cabo, en este caso el ayuntamiento. Sí, sí, sí. En este caso virtual, claro. No, no vamos a salir a jugar a la calle. Pero bueno, Pero, oye... Lo que quiero, Mario, es que toda esa amabilidad que tenemos todos y esa sociabilidad que estamos manteniendo ahora no sea postureo. Me da un poco de miedo porque yo ya vengo de vuelta de muchas cosas. Y quiero creerme todo eso que está pasando, me lo quiero creer de verdad. Me quiero creer que ese rondadores contra el virus, una vez que pase nos vamos a seguir rondando y mirándonos a, a los ojos, porque a veces nos damos la vuelta cuando nos encontramos. Quiero pensar que esas iniciativas que van teniendo un montón de organismos oficiales, cuando pase todo esto, no van a cerrar los ojos y decir eh, dónde están o dónde estamos porque no saben ni lo que hacemos. Quiero pensar que todas las propuestas a nivel nacional y todos esos valores tan importantes que están llegando a la cantidad de ciudadanos cuando pase todo esto se va a tener a tener en consideración me daría muchísima pena que eso no fuera más que postureo no lo entendería sí la verdad es que la situación es dura pero pero yo también me pasa eso que no sé si realmente todo esto que nosotros mismos creemos que vamos a cambiar como sociedad y que vamos a aprender si luego realmente sentará poso eh, yo creo que no, nos falta todavía confinamiento por pues muy duro que sea esto para realmente empezar a cambiar nuestras estructuras mentales y ojalá seamos capaces de hacerlo y mañana estemos fuera todos en la calle y hayamos cambiado. Sí, pero hay que prepararse para, para pensar que no va a ser así y que este guayismo de guay, este guayismo maravilloso que tenemos adelante todos, bien, eh, gente que yo, yo te lo digo porque yo conozco, había, hay gente que conozco de toda la vida, no me he cruzado dos palabras con ellos o han ignorado eh, el trabajo que he hecho o, que, o yo al contrario. De a mí desde, desde mi punto de vista, ¿no? Nos hemos ignorado y ya de repente esto sirve, por hijo del guayismo, para que digamos, coño, pues tampoco está tan lo que hace este. Y yo le tenía un poco aquí, ah, pues, está, pues está guay. Habrá que mantenerlo. ¿Eh? Y un poco también bajar del pedestal a la gente que, sube, que se ha subido hace años al pedestal y que nos mira al resto desde arriba. Yo creo que ay, así va, el, el ras es maravilloso y que se junten los hombros en vez de darle con la mamola a uno en él está genial, ¿eh? Entonces, que todo el mundo tiene mucho que aportar, todos tenemos mucho que, que recibir y que aprender y que eso es maravilloso. Y esto está sirviendo para eso. Yo estoy aprendiendo mucho eh, a nivel popular, a nivel de, que de todo eso que estamos hablando, pero también a nivel humano. Y ojalá se quede con nosotros esa humanidad. Sí, yo creo que si sí. yo todavía tenía la suerte de hablar con, con Luis Ángel de Tierra de Pinares y me venía a contar que le gustaban mucho las iniciativas que había en Zamora, de salir a tocar todos juntos, de las romerías y tal... Y un poco llegábamos a la conclusión de que efectivamente que está el escenario no sé qué, pero de repente llega el día de la romería, salimos todos a tocar, íbamos todos en la misma fila, pasando el mismo calor y al final que somos, sí que al final somos todos iguales. Está feo decirlo, pero es que al final cagamos todos igual. Claro. Y cada uno aporta lo que puede explicarse, que pasa que este tipo de cosas, lo que no hay es que medir hasta dónde llegas tú o a ver quién tiene más larga. Es que eso no hay que hacerlo. Es que a cada uno le funciona de una forma. Hay que compartir, hay que disfrutar y hay que, eh, lo que te decía antes, dejaron sin impregnar el conocimiento de los demás. Y uno aporta tres y otro aporta uno. Pero qué bien. Sí, sí, sí. no Al final, la suma, la suma es lineal para todos. nadie Unos unos restarán un poquito, otros sumarán otro poquito. Pero nadie es un multiplicador. Eh, no, hay gente que tiene... Pero es lo que te decía antes. A mí me asustan mucho los egos y los yoísmos. Y el yo, yo, yo. yo. Y, chico, al final, cuanto más alta hacía mi abuela que cuanto más alto se sube, más grande es la caída. Y eso puede pasar también aquí. Es decir, que yo creo que hay que eso un poco así. Cada uno sabe de lo que somos capaces. Intentar transmitir, no solamente a la gente de nuestro entorno, sino incluso a la gente que nunca es capaz de llegar a esto, si no fuera a través de la gente en que nos dedicamos a esto, transmitir las cosas lo mejor que podemos desde una perspectiva de antepasados, de aprendido, no de algo mío. Yo transmito lo que he aprendido, lo que sé. Yo no soy nada en ese panorama. Sí, sí, sí, y he, constru he construido sobre eso y al final, pues eso, que de un compartir todos iguales. Es que al final, eh, cuando vas de romería, todos comen la misma tortilla. O sea, eso es, eso es importantísimo. Está genial, ¿no? Está claro, está claro. Estamos ahí todos marietes. Pero bueno, y entonces ya, pues, así lo resumen para la gente que se haya conectado ahora. Os invito a hacerse a seguirlo, sobre todo en YouTube. Ya os digo que, que yo estoy viciadísimo a los, a los vídeos muy simples, muy sencillos, pero super, humanos de eso, de la canción tradicional, que por cierto el otro día me decía a mi madre dice, están es tan recomendado que la, que, la, que la voz es un músculo y que hay que seguirlo cuidando, así que sería un momento estupendo para que todo el mundo se ponga a cantar en casa y si hay canciones tradicionales mucho mejor yo, yo sabes tú que yo nunca canto en ningún sitio, y ahora pues me he animado y, y con lo de los en virus que me parece, contra el virus perdón, que me parece estupendo la iniciativa pues yo voy a cantar mis cositas y digo pero pues, si yo canto en casa y ahora estoy en casa, ¿por qué no voy a cantar? El que me oiga no me diga es problema de los demás. Yo canto en mi casa y voy a seguir cantando desde casa. Es un buen momento, sí. Sí, sí, además, muchas veces hemos hablado de que, por vosotros lo hacéis, ¿no?, que en el colegio trabajéis el folclore, digo, pero, joder, si en educación física te enseñan un paloteo, ya te digo yo que la coordinación, ojo, mano, la controlas muy bien, porque si no te llevas un palo. Así que yo creo que en el folclore puedes ahora mismo una, un ejercicio transversal, sal a bailar al, al salón o a la terraza y haces deporte, sal a cantar, eh, toca algún instrumento y entonces te bajas la cabeza es la verdad es que el folclore no está dando un, una transversalidad ya, digo siempre Mario, ahora sabiéndolo pero antes sin saberlo, el ejercicio eh, que se hace con, la, con, con toda la cultura tradicional, con todo el folclore con todos los juegos tradicionales eh, es tremendo, es decir pero ahí entran eh, a funcionar un montón de disciplinas que tienen que ver con la psicomotricidad eh, yo qué sé de todo tipo, coordinación eh, lateralidad, ritmo eh, todo, todo trabaja con el folclore absolutamente todo y no está mal, no está mal que ya esté incluido en los planes, en los planes educativos porque es verdad que hay tanto en música como en educación física hay un apartado de folclore que eh, desgraciadamente desgraciadamente que me perdonen los que lo hagan bien no se hace bien el todo por desconocimiento la mayor parte de los profesores no tienen conocimiento de folclore entonces lo hacen como obviamente pueden a veces a cursos que ellos asisten de reciclaje que está muy bien y eso porque a lo mejor sí que han tenido experiencias o contacto con el folclore, pero la mayor parte de ellos no tienen. Por eso yo digo que lo que se hace en Salamanca sería estupendo lo en el resto de, de España, ¿no? Que realmente la gente que nos dedicamos a ello, la gente que íbamos que toda la vida trabajándolo, fuéramos los que realmente fuéramos a los centros a enseñarlo. Creo que igual que eh, para cualquier otra disciplina hay especialistas, también debería haberlo para esto. Y creo que somos nosotros los que tenemos que exigirlo. Porque hay mucho impostor también en el folclore, hay gente que con medio año... ...que asista a un curso de dulzaina o de gaita o de baile... ...ya está capacitado para dar clase. A mí eso me parece tremendo, me parece, vamos... ...y desde aquí reclamo que realmente eh, quien, quien imparta las clases... ...los conocimientos de folclore sea gente que se dedica a hacer folclores... ...que no todo el mundo vale, ¿pero qué es esto? Yo no, no, me, no, me, no, me, no me imagino a mí mismo a, a, dando una clase eh, de medicina... ...aunque tenga mis conocimientos porque me tocó también hacer en su, en su momento... Pues no, porque hay médicos, pero no, lo que tienen que hacerlo. Pues en el folclore igual. Sí, sí. Y además, eh, yo, yo pondría un, un, una cosita más en, en lo que te has comentado, que es no solo que lo hayan estudiado, sino que además lo vivan día a día. Es decir, no me sirve de nada que alguien haya ido eh, a, un, eh, a un curso de dulce dulceína 10 años, toque y dulceína muy bien, pero no haya tocado nunca en un pueblo. O sea, también hay que tener esa segunda, esa segunda parte. Por lo que te decía al principio, Mario, por el diálogo que tiene que haber, porque todo esto nuestro no es algo académico, sino que es algo vivencial. Hay que vivirlo y hay que rozarse y hay que tocar en la piedra al viejo del pueblo, al viejo que quede, a los que haya. Y hay que bailar y ponerte detrás de la señora que sea. Yo me puesto detrás de todo el mundo haciendo el patoso porque como no sabía iba a aprender. Pues me pongo de... eso, eso es lo que realmente luego te, ha, te, te hace vibrar, es decir... Cuando hablamos de folclore hablamos de sensaciones, hablamos de emociones ¿eh? y hablamos de risas y de lágrimas y de compartir mucho. Y lo que tú estás diciendo, ocho años de conservatorio te pueden dar eh, una formación académica maravillosa, pero le falta la esencia y en el folclore hmm. es necesario. Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces ocurre que, que se destierra a gente que no es, tiene, digamos, tanta eh, técnica interpretativa... Pero yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Que me contaba una vez alguien que había asistido a una fiesta, ¿no? De un pueblo y entonces había un dulzainero súper estelar, ¿no? Que tocó un paso doble, doblemente estelar. Y no le bailaba nadie. Y luego llegó un señorico con sus fallos y con sus pitidos y bailó todo el pueblo. Es decir, que, que no solo por lo que, que es eso, la evidencia, ¿no? A veces se destierra a quien da una nota mal y resulta que ha tocado la canción que tenía que tocar cuando el que tocaba todas las notas bien resulta que no ha acertado ni siquiera con el repertorio. Eso pasa, eso lo podemos llevar. Eso que tú hablas que ha, pod ha podido pasar en la plaza de un pueblo concreto, en las plazas de nuestros pueblos, pasa exactamente lo mismo. Es decir, traen a esas orquestas maravillosas, nada en contra de ellos, en principio, son profesionales, orquestas maravillosas con bailarinas, con bailarines, con 20 trompetas, no sé cuánto, ¿tac? y la gente está así, está mirando. No es vivencial, no participan. Y llegan los luchaineros de Alaraz, que hablo, por ejemplo, de Salamanca, cuatro personas con dos luchaineros, un redoblante y un bombo y vaya todo el mundo. Sí sí, sí, sí, sí. Y ya nos mezclamos, ya nos mezclamos, ya nos tocamos, que es lo importante. Vale. Sí, sí. El, el... No decía nada, estoy haciendo una comparativa que me parece muy interesante sociológicamente hablando de folclore. Sí, sí, nos ha pasado, nos ha pasado. Hemos ido a alguna actuación con las dulzainas y luego tenían un DJ y nos decían, ¿podéis aguantar un poco más con las dulzainas? Que es que está todo el mundo bailando el paso doble. Y digo, bueno, pues, pues, pues bien, bien, bien, espero que con el DJ también bailéis. Pues ya sabemos, oye, que los DJs lleven una dulzaina dentro de... <risa> una bueno, dulzaina, una no flauta una nada, dentro del paquete de cosas a, a llevar. Hombre, ya yo ya escucho... Yo, por ejemplo, ahora estoy en mi, en, mi, en mi barrio, que tú conoces bien, pues ahora salimos de la cara, yo ya soy el DJ del, del barrio, y yo de 8 menos 10 a 9 y cuarto estoy todos los días pinchando, y yo alterno la música divertida, la música guay el momento, la música infantil, y entre cada tres, dos o tres temitas le meto una tradicional y a la gente le encanta. Ayer le dedicamos todo canciones que se han hecho en Salamanca, pero desde charradas a pasodobles, a lo que sea, ¿no? Y la gente estaba alucinada. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad o la ocurrencia de que, de que esto pueda estar ahí ¿no? y de, de, o de acceder de un, por uno u otro medio. Y que alguien se lo ponga de repente, le ¿haces abrir los ojos, pues fíjate que está bien. ¿eh? Y, y a veces hasta lo, más, hasta lo más aplaudido. Sí, sí, sí. sí. Es, es, sentirse, es sentirse identificado, tener esa identidad con, con lo que estás escuchando y ser parte. pero Yo creo que lo bonito del folclore es que es muy directo y que te... Lo que decimos, eh, llega a una romería, tú has ido de romero, de repente alguien toca, bailas, te sientes parte de todo eso. Y yo creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Y Sobre es, todo, sí. yo, hay que pensar que el folclore, eh, estamos hablando, es de todos. Lamentablemente está utilizado mucho políticamente. Y tanto de unos bandos, otros lo han utilizado cuando le da la gana como bandera. Y eso que no puede ser. El folclore no le pertenece a nadie. Es del pueblo. Y el pueblo somos todos. Y me da igual centros, que izquierdas, que derechas. Entonces, esa apropiación indebida que en cierto momento de la historia se han hecho los regímenes, me parece que flaco favor la ha hecho el folclore. Afortunadamente, creo que se va quitando esa máscara y nos vamos dando cuenta de que realmente el folclore, lo que te acabo de decir, no es una redundancia, nos pertenece a todos. Sí, sí, sí, pues, pues genial. Y la verdad es que eh, yo creo que eso se está consiguiendo. Es decir, que otra vez, a, a base de las escuelas, de que la gente tenga contacto con el folclore, de que, de que todos participen, de romerías, de, de tal, yo creo que al final sí que se está el, el consiguiendo que, que, bueno, pues que vuelva a ser un, un de todo para todos, claro. Mira, yo hablando de la escuela, yo mmm, no sé eh, si todo el mundo, creo que no todo el mundo está muy contento con su trabajo, desgraciadamente, no todo el mundo hace lo que quiere. Yo tengo la gran suerte... De hacer lo que me apasiona, pero no me apasiona dedicarme al folclore, me apasiona la parte vivencial, la, la, la parte de transmitir a los niños, o sea, niños que jamás hubieran tenido contacto con el folclore, que son la inmensa mayoría, que a través de las clases que hacemos desde la Fundación, sea capaz de enterar en este mundo, disfrutar, a, a llevarme, hablamos de refranes, y me traen refranes de casa que le han preguntado a abuelos, o de adivinanzas, o cómo sorteaban los juegos de sus abuelos, porque se lo han dicho. Esa capacidad eh, que tenemos tanto ellos como yo de recibir lo que cada uno aporta me parece maravilloso. Además, somos tan ricos, somos tan ricos, somos tan afortunados con todo lo que nos han dejado ahí. Es como cuando hablamos de los judíos o de los árabes, digo, es decir, nos han dejado tantas cosas buenas que por qué recurrimos siempre como a lo negativo cuando casi todo es positivo. Sí, sí, me, yo creo que esto eh, ocurre un poco como con los idiomas, ¿no?, que dentro de la península. Nos, muchas veces nos, nos empeñamos en telarruz y dices, Tener un, un territorio extenso, quizá no, no tanto, pero muy extenso, con, con, tanta, capacidad, o sea, con tanta diversidad idiomática, y lo mismo ocurre con el folclore, como una canción, por las vivencias de las personas, de un pueblo al otro de al lado, puede tener ciertas modificaciones, la gente lo, lo identifica distinto y es capaz de, de... Yo siempre digo lo mismo, los toques de campanas. Cuando tú los conoces, sabes si están tocando a muertos, si están tocando a fuego, si están tocando a, a fiesta, entonces dices, jolines, toda esa riqueza, esa diversidad, eh, no desde un punto de vista político porque como hemos dicho muchas veces ha usado como política sino simplemente como punto de vista de, de, del pueblo que, que se promueva y que se, y se incentive de, riqueza, de lo que tú has dicho o sea, es que eh, podría haber conciertos de campanas perfectamente con la cantidad de toques, igual que Tamborín, a la el exactamente igual que Zamora no era el toque solamente para poder bailar una jota o una garrana ¿no? el, había toques para todo para las alboradas, para las procesiones para ir al teatro también le tocaba cuando no había una campana tal, hasta hasta que tocaban los, los, los tamborileros, o sea que es que realmente ha sido un lenguaje que ha estado incorporado a nuestras vidas y el es que no podemos relejar, dejarlo relegado al de pasado no podemos ser tan crueles de pensar como ahora ya tenemos este tipo de cosas renunciamos a esto, no me da la gana no me da la gana porque además tenemos esa auténtica maravilla y somos tan ricos que es lo que te decía antes que me parece tremendo que alguien pueda renunciar a esto Sí, sí, y sin, y sin, y sin euros somos ricos por lo que por lo que vivimos y por lo que eso eso también es muy importante pues nada ya sabéis que estáis bueno lo pondremos en redes eh, más de lo que está puesto lo de mañana del lunes de agua. Y, y bueno por cierto eh, siempre que esté hablando con alguien siempre es alguien que se dedica a la, a la didáctica no de un poco de todo esto cómo estáis llevando el tema de poder seguir de hacer los vídeos pero no sé si tienes contacto con tus alumnos y tal si la gente lo que decimos baila en casa y esas cosas yo, eh, puede sonar un poco, no sé de qué forma, yo estoy trabajando el doble que trabajaba antes. Porque eh, mi trabajo, a mí me gusta mucho elaborarlo, pero es verdad que muchas veces se convierte en sota caballo y rey. Y si voy a cinco colegios y en cuatro de ellos son tres cuartos, más o menos me va sirviendo un poco la materia. Ahora no. Ahora me estoy reinventando a mí mismo y estoy... Eh, yo tengo un trabajo cuádruple. Por un lado, estoy en contacto con algunos alumnos. Por otro, estoy en contacto con los colegios a través de los tutores yo le mando vídeos, mando trabajos para que no pierdan nada. Aparte de eso, le estoy dando, mandando trabajo a mis alumnos de la, de la, de la escuela, de, escuela de Música de diferentes seres y también a la, al, al director de la Escuela de Música y a la Fundación, pues para mí un poco, porque, porque tenemos que justificar lo que hacemos. Y abierto un canal, que también lo digo de paso, donde voy colocando canciones, bailes, juegos en YouTube, que se llama CF Torres, y ahí podéis entrar y ver un poco... ...lo que hacemos, lo que trabajamos... ...incluso vídeos a algunos de los niños que me van mandando... ...y está súper guay... ...yo me estoy encantado con esto... ...trabajo el doble, no tengo tiempo además... ...yo sigo investigando y sigo publicando cosas... ...de la historia que pues... ...igual que esto para mí es una auténtica peste... ...pues intento eh, a través de la historia... ...a ver qué otras pestes han, hemos tenido en Castilla de León, ...en Salamanca... ...y entonces pues, bueno, pues, pues tengo un trabajo tremendo... ...pero estoy encantado, encantado... ...porque creo que de todo esto... Eh, ...que es muy negativo hay que sacar toda la parte positiva. Y toda la humanidad que estoy diciendo antes y este, esta red social maravillosa que está creando esta maraña eh, humana, creo que tiene que servir para sacar lo positivo de cada uno. Sí, sí, sí. sí. O sea, que bueno, que, que me, me, me certificas que la gente sigue bailando en sus casas, no que es lo importante. Sí, y sí, a mí me siguen. Además me preguntan, oye, es que este... No sé qué movimiento haces aquí, porque esto tal, y tienes que explicárselo. Y hay un contacto también, aunque sea... ...virtual, pues con la gente y ves... ...y sobre todo a través de los vídeos me mandan... ...y me encanta cada vez que me mandan... Eh, ...pues eso y además ¿no? generalmente... ...cuando bailan y cantan ahora... ...los niños en casa no lo hacen solos... ...lo hacen con los padres, doble riqueza. Ah, sí, sí, por supuesto... Yo, ...me hace mucha gracia porque... ...bueno, por suerte en nuestras escuelas tenemos gente... ...desde eh, 8 años, 6, no lo sé... ...desde niños pequeños hasta gente de 80... ...y eso es muy, muy enriquecedor... ...pero también me hace mucha gracia porque ves... ...a las madres que llevan a los niños, por ejemplo... Y, y se quedan esperándolos y luego al final del curso te dicen, ah, si me hubiera apuntado yo a esto de la escocia, pues me he apuntado. Y ahora desde casa, pues eso, ver, los, los que bailan arrastran al resto de gente de la casa. Arrastran y, y ya te preguntan, oye, ¿dónde puedo apuntar a bailar? A mí, a mí, a mí, a mí ya he, he conseguido a los alumnos para el curso que vienen a través de las redes. Tú fíjate, toda la sí, vida sí, haciendo. Sí, sí. El... Y hay que eso. <risas> eso, bienvenido sea lo positivo dentro de la negatividad que tenemos en este momento. Muy bien. Pues, pues muchas gracias Jefe por habernos dado este ratico aquí. Esta, esta conversación, eh, bueno Jefe y yo ya la hemos tenido alguna vez incluso pues sí, en más extensa Pero creo que es muy enriquecedora por eso porque vemos la, la parte humana de todo esto ¿no? muchas veces escenarios partituras instrumentos todo se vuelve muy técnico y al final quién está detrás de cada partitura de cada instrumento Pues las personas y es lo que tenemos que, que motivar ¿no? a las a las personas Así que muchas gracias por este ratico, muchísimo ánimo, que estáis por allí, salís de vez en cuando a, a ver el río allí a la puerta. Desde casa, desde la ventana a vida nos da majo. <risa> ya me imagino, ya me imagino. Yo que soy pendón por naturaleza, tú lo sabes, y que me gusta, yo soy un correlindes, pues me está costando. Y tengo el espacio maravilloso aquí el Jardín y el río enfrente que me da una libertad de mira sobre todo <risa> maravillosa. Y la perra, la perra me da también la vida. Y aprovechando ya la última reflexión y vivimos en, en zonas reprimidas demográficamente, ¿no? En, digo, ¿cómo sería esta crisis de quedarnos en casa si en vez de tener dos o tres, o las que sean macro ciudades, todos, todos viviéramos en ciudades de 100.000 habitantes o cosas así que pudiéramos, pues eso. Ahora mismo quien está en un pueblo dentro de todo lo que es, que puedan tener un médico, ¿no? Pero, jolines, lo que decimos, tener un jardincillo. Yo siempre lo pienso. Que el que esté en Madrid, en un piso interior de 40 metros me, me ha piado de él. Tengo, tengo amigos, ayer hablaba con un amigo de Madrid, me, me ponía el ejemplo de su hermana, que tenía un piso en propiedad, en la eh, Lavapiés, en la zona céntrica pues, de Madrid, y está en cuanto acabe esto, vendo mi piso y me voy, me voy a comprar uno de las afueras. No quiero más, o sea, está viviendo 60 metros eh, un matrimonio con dos menores. Y están locos perdidos y vamos, que lo venden rápido, que no quieren saber nada más del piso este. este <risa> tipo de cosas también nos da... Y ya, ¿Ves? Se piensa, pensamos en muchas cosas. Pensamos que nunca nos van a llegar las cosas y cuando nos llegan nos hacen pues, que evolucionar y pensar un poco qué, qué pasará en el futuro. Ojalá nunca volvamos a, a tener que repetir una situación como esta. Pero nada, espero que, que los pueblos empiecen a repoblar de gente que, que en el pueblo, que la gente siga saliendo, olvidar la romería del pueblo a bailar las jotas y que después de esto, pues, pues lo que digamos, todos al al raso, por el mismo rasero y, y, y al final todos humanos. si Es lo que, lo que creo que estamos aprendiendo. Y el folclore nos lo enseña también. Esa es, esa es la parte positiva que nos queda, lo de todos humanos, que yo a veces tengo mis dudas también, ¿no creas tú? <risa> esa es lo que tenemos que que, hacia, que tenemos que caminar, pero no, no es fácil de conseguir, de todos humanos, Mario... Ya, ya, ya. Deshumanizado por ahí, ¿eh? Ya, ya, pero bueno, oye, la gente ha comprado tanto papel higiénico que se ha dado cuenta de que todos gastamos el mismo papel higiénico. Así que a ver si eso nos sirve a aprender. Aunque sea, o sea para escribir, porque yo creo que algunos los papel higiénico lo ha comprado para, para escribir poesía, porque no puedo entenderlo. <risa> yo, mira, el otro día hablaba con un colega y digo, no, o sea, estas cifras salen de mi cabeza absurdas, ¿no? Y digo, pero vamos a ver. Si tú gastas un rollo de papel higiénico a la semana, poniendo el caso, y a la semana comes 5 kilos de comida, si la gente ha comprado 100 rollos de papel higiénico, ¿dónde han comprado los 500 kilos de comida? <risa> No, no, yo la recesión era mucho más vasta que esa, yo digo, es que eh, con esto del coronavirus está todo el mundo que se caga. Entonces, <risa> pues por, eso, pues por eso. Pero bueno, o sea que nada, Que a que la gente siga bailando Jotas, que por suerte las redes sociales, el YouTube, están dando material para ello y que... Y además, yo soy muy refranero y hay cantidad de refranes que hacen alusión a esto. De la panza sale la danza, el que canta su madre espanta. Eh, y dicen los médicos actuales eh, yo tengo muchos alumnos mayores mayores, me refiero a gente ya muy mayor de más de 80 años, y me ha dicho el médico que la mejor gimnasia el baile pues hay que bailar, hay que bailar y además lo de lo del canto y lo que espanta el mal, es ciertísimo a mí se me yo me pongo a bailar, yo tengo mi historia como todo el mundo y yo me pongo a bailar, me pongo a hacer mis vídeos que hay en el salón y ese 5, 10 minutos 4 minutos que dura el baile a mí no me duele nada al contrario, yo me leo Sí, sí, sí, sí. Algo habrá, algo habrá. Yo creo que también servirá esto para perder un poco la vergüenza. El otro día hacía una clase, grababa una clase en la terraza y, y al principio pensaba, lo que es esto, esos 10 minutos que grabas, ¿no? El primer minuto hasta que te metes en el y Dices, anda, que si me ve un vecino, y digo, pues anda, pues está igual que yo, está en casa encerrado, pues que baile. ¿Qué más lo me vi, Lo vi desde la terraza, lo vi, lo vi. Eso estuvo muy bien, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, jefe, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado, que al final... No estamos largo. Hay gente como tú, bueno, tú vas a ser un lanzado siempre. Pero qué bien que haya este tipo de iniciativas y que podamos hablar. Hay gente que yo veo que se va uniendo, que está, nos está escuchando, pero aunque hubiera servido para que tú y yo cambiáramos de impresiones, ya merece la pena. Pero bueno, esperemos que dentro de poco... Eh, sí. Si la gente se ponía el pañuelo, la cabeza ¿no? y como el, el espejo si sí estaba sin romper, no romper, al final son atuendos que se van metiendo, pues quizá en el próximo encuentro folclórico sea con mascarillas, pues nada, hacemos mascarillas con bordados de carvajales o de la alberca y, y mira, ya para quien tenga la capacidad, que empiece a hacer mascarillas con pajarillos y cosas. Y... Viene bien, para el momento que nos quitemos la mascarilla, nos quitemos también la máscara, muchos que vean toda la vida con ella puesta. A lo mejor ya es un momento de decir, nos hemos dado cuenta de lo poquito que valemos, eh, que somos muy frágiles, y a lo mejor toda esa careta que nos ponemos las máscaras con la que hemos ido muchos andando por la vida, será un momento bueno para quitárnosla. Así que nada, queda pendiente ese baile con o sin mascarilla, y como hemos llamado esta iniciativa, con fino o con fall fino, y al final con, con personas que es lo que importa. Sí, bien traído, con fino bien traído, Mario. Sí, sí, sí, esa es la, esa era la idea. Pero bueno, muchísimas gracias, Efe, que, que sigas disfrutando y que nos hagas disfrutar a los demás. A ti ya sabéis dónde estamos, por lo que queráis. Muy bien, gracias. Chao, chao. chao. chao. Bueno, y este ha sido el fall de hoy. Hemos conocido a Cefe Torres desde, desde Salamanca. Muchas gracias a los que nos habéis visto en este directo. A los, que, a los que lo veréis en diferido y intentaremos buscarlo en redes y lo que hemos dicho muy interesante las cosas que nos ha contado CEFE eh, lo podéis seguir en su canal de Youtube en CEFE Torres y mañana hay una serie de iniciativas montadas por el Ayuntamiento de Salamanca debido al Lunes de Aguas que nos van a traer a través de los medios digitales pues esa cultura popular, esa cultura tradicional de un día tan representativo para la gente de Salamanca Así que eso ha sido todo por nuestra parte, la semana que viene traeremos nuevos invitados y, y nada, esperamos vuestras reacciones. Muchísimas gracias por todo y, y nos vemos. Hasta luego.